Hoy quiero recomendarles 5 de mis series favoritas disponibles en Star Plus Pero no aquellas que la plataforma les promociona todo el tiempo Sino algunas ya más viejitas que ya tuvieron su muy buena racha Y que el algoritmo no las tiene en cuenta Así que aquí les dejo 5 de mis favoritas disponibles en Star Plus Terminó en 2009 y es una comedia creada por Bill Lawrence El co-creador de Ted Lasso Y seguimos a un grupo de médicos en un hospital La comedia tiene un estilo rápido, dinámico y lleno de viñedas surrealistas Que funcionan muy bien y me hizo reír bastante No exagero cuando digo que esta es una de las mejores series dramáticas que se han realizado Es un maravilloso drama de un matrimonio disfrazado de thriller de espionaje durante la guerra Fría. Una comedia negra que da una mirada fresca al amor y la felicidad a través de una pareja un poco disfuncional. También examina el efecto de la depresión en las relaciones modernas. La serie le da un giro oscuro al género de la comedia romántica. Si van a ver esta serie, alisten los pañuelos porque habrán muchas lágrimas. Este es un drama muy emocional que sigue los momentos de alegría, tristeza, amor, derrota y los triunfos de tres generaciones de una familia. Y por último, una serie que tuvo un impacto enorme en la televisión y en la cultura pop. Lost acabó en el 2010 con un final que dividió a su audiencia, pero el viaje es lo que importa y sus misterios fueron muy entretenidos. Estas son mis recomendaciones. ¿Cuáles han visto? Comenten.